Cuesta más la primera barra que la primera vez de dos vírgenes Más si no caigo en la caja pero conmigo el feeling ten Me siento inútil el dedo en la llaga, alma de Mirthel sé Que un río de lágrimas ahogará la lápida que rese en mi Kilden Flote trapléjico con huella de borda marcándome La pluma, la aguja, el hilo léxico, amigos sanándome Años sonriendo por compromiso, caso omiso a zorra, ya van tres Y te doy la pechuga y pa'lante, que con el dolor yo más canté No es no saber elegir, es que me faltan huevos para decir lo que quiero Quiero que mi mamá esté en primera fila y diga ese es mi rapero Que el amor de esa chica se convierta en el herbicida de mi cerebro Y que si tengo dos vidas la otra venida me espere mi abuelo Tres versos seguido hablando de mí Soy un egoísta, lo admito Quizás no te vaya a aportar nunca nada Pero soy el capitán del equipo hace música, ni mires el DNI Ya somos hermanos, sigo Con las botas puestas, hundidas en el barro Con los cordones desatados, primo Esto solo es arte, si lo disfrutas Ras de llorones no es tu paputa Soy un mal hablado, tengo al diablo encerrado Pero en la cama soy la princesa Intercambias cinco minutos conmigo Sentirás que te electrocuta No encuentro paz, tengo la maldición de Buda Y harás tristeza como certeza No puedo decirte que te quiero pero tú tampoco me dices cobarde Soy mal rapero, pero rapeo bien Solo de eso puedo hacer alarde Estaré ciego, pero a la hora de la verdad Seré capaz de leer en braille Tengo un corazón de hielo, pero lo exprimo y la libreta arde Ya es tarde, estaba borracho echando free Lo siento, a veces se me escapan cosas que no quiero decir Pero estos textos son sinceros conmigo No les quiero mentir, ni a ti dañarte Si eres colega o family, cargo con lo tuyo Pero lo mío conmigo para adelante. En un año escucho más rap que música tú escuchas jamás, y es que se me da bien abrir el oído y callar. ¿Para qué hablar? Si no tengo nada interesante que decir, pero sí que tragar. Y trago y otro trago, y traigo las sombras, se traga luz de mal. o grave pero dulce, como una manzana envenenada. Proveniente de pueblos de blancas nieves, lágrimas saladas. Cubre mi cara a las 5 AM, hasta empañar la pantalla. No pasa nada, mañana me echo una play, fuck rayadas.